Te saludo nuevamente desde Crescante y vamos a trabajar con un nuevo ejercicio que quiero ponerte a continuación y que, bueno, realmente no lo tengo ahorita en la mano, pero ya lo voy a tener por acá. Entonces, eh, pues vamos a ponértelo en pantalla en este momento. Bien. Ahí puedes ver el ejercicio, ya lo tenemos ahí eh, colocado y lo que vamos a construir es este, este pequeño objeto que tenemos por acá y que nos va a permitir a nosotros eh, generar eh, el dibujo que tenemos a continuación. Para ello te voy a pedir de favor que me eh, construyamos a partir de SolidWorks un este, eh, un sketch en el plano alzado y empecemos a trabajar. Entonces, dale, print a la pantalla y comenzamos. Voy a ponerte ya la pantalla de SOLIDWORKS. Y una vez que tengamos ya acá eh, la pantalla de... Eh, solidworks como ya la tienes tú yo nada más me permito abrir un nuevo archivo que ese archivo va a ser un archivo pieza y voy a generar mi primer bosquejo voy a pasar mi imagen de este lado para que lo puedo, pueda yo estar observando contigo y bueno lo que voy a hacer es un croquis el primer croquis que voy a hacer te dije que lo quiero en el plano alzado vamos a hacer una línea de construcción infinita y la vamos a poner acá y la vamos a extender hacia este lado. Ya que la tenemos hacia ese lado, simplemente ya vemos que tenemos colocado acá nuestra posición de eh, nuestro dibujo. Y lo que vamos a hacer es una línea de punto medio en la parte baja, que va a ser horizontal, y le vamos a poner acá 116 milímetros. 116 milímetros y vamos a darle una altura a dos líneas que vamos a poner una línea acá, una línea de dos puntos en, en este punto y otra línea por acá con la misma característica. Listo, ya la tenemos. Vamos a ponerle cota inteligente y vamos a decirle que miden 10, 40, no, sí, 46 de alto. La de aquel lado no se puso, entonces vamos a alinearlas hacerlas, bueno, no es cierto, coincidentes, no, perdón, las vamos a alinear horizontalmente. Y ya tenemos acá nuestra primera base y vamos a hacer un arco de tres puntos, un arco de tres puntos con 113, déjenme ver, sí, 113 eh, milímetros de radio. 113 milímetros de radio, entonces voy a hacer un arco de tres puntos, el primer punto en este extremo, el segundo punto en este extremo y el tercer punto en este otro y le damos clic a la línea y le ponemos 113, 113 milímetros y quedó nuestro primer bosquejo realizado, ya que tenemos ese primer bosquejo realizado, vamos a hacer el siguiente bosquejo, Vamos a generar un plano paralelo a 224 milímetros. Entonces, me voy a pasar a la, a la vista isométrica para que lo puedas ver. Vamos a hacer una operaciones. Ya sabes, geometría de referencia, plano. Y ya que estamos en el plano, pues voy a buscar en el gestor de diseño el plano alzado. Y me voy a ir 224 milímetros hacia atrás. Entonces, le voy a dar invertir y equidistancia. Cambio la equidistancia, le doy aceptar y ya tengo dónde voy a colocar mi siguiente croquis. El siguiente croquis lo voy a hacer en este plano. Voy a hacerlo de la siguiente manera. <coughs> voy a hacer que haya una línea. Que mida de aquí vamos a hacer lo siguiente una línea que mida perdón una línea que mida de aquí para acá y luego otra línea para acá y hasta ahí vamos a dejar hasta ahí vamos a dejar ok y en esta línea le voy a poner que mide 45 milímetros y a esta altura le voy a poner que mide 30. 30 milímetros. De acuerdo a lo que dice el dibujo. Una vez que tengamos ya la medida del dibujo, pues continúo con la otra parte de mi dibujo, que es otra línea. Y esta línea de este lado mide 58. O sea, así se va a ir hasta acá. Y va a terminar alineada. De una vez la ponemos ahí, alineada. Y ya que están ahí alineados, le voy a poner ahora un radio de 120. Es el actual radio. Entonces, chécate. Y aquí está. Clic en este punto. Clic en este punto. La ponemos por acá. Y el radio aproximado me está diciendo que mide 120 milímetros en radio real. Y la otra cuestión es, vamos a asumir que este radio que tenemos acá lo vamos a hacer coincidente. Parece que por ahí ya tenemos nuestro perfil del de dibujo, sí, del dibujo, me está diciendo que hay una altura de 30, pero no me dice la distancia del radio, entonces por eso yo la estoy asumiendo a es que está coincidente sobre esa parte, entonces ya estos son mis dos primeros bosquejos, le doy a aceptar, veo la parte de proyección isométrica, y ya, ve, ahí tienes los dos perfiles con los cuales vas a empezar a construir este objeto. Ahora nos vamos a la siguiente opción. Vamos a hacer un bosquejo. Ese bosquejo que vamos a hacer, lo vamos a hacer sobre el plano planta. El primer bosquejo. Y ya que estamos aquí, ponemos un arco de tres puntos. Nos vamos al primer punto. Déjenme ver, es este punto. Ya está. Luego me voy a este lado y la panza la extiendo hacia este lado. Y me regreso a la vista que necesito, ¿no? Que es esta. Ya que vi y garanticé que están pegados ahí, le voy a poner la cota correspondiente de valor que en este caso me está diciendo que es una cota de... Déjenme ver, ese es el Guide 3 o la Guía 3, este... Uh -huh, 235 milímetros, ¿no? 240 milímetros. De acuerdo al dibujo. Ahí estamos, 240 milímetros. ¿Qué tenemos de grados de libertad? A ver, vamos a verlo. Ah, jaja. Observen, ahí está el primer grado de libertad. Eh, la verdad es que no quiero que esté ese grado de libertad. Quiero que ese punto esté conectado con este punto. Vamos a ponerle select. Creo que ya me salí del croquis. Vamos a meter el croquis. Si no lo vemos, no se preocupen, lo giramos un poco con el crawl ball. Sálganse de ese croquis que está ahí medio. Este croquis es el que quiero editar y lo voy a editar en este momento, editar croquis. Entonces voy a poner este punto y este punto y los voy a poner coincidentes. Y le doy a aceptar. Y ya tengo mi primer perfil realizado. Mi primer perfil realizado. Voy a hacer el mismo croquis ahora del otro lado. También sobre el plano planta. Y este croquis van a ser dos arcos. El primer arco es de tres puntos. Nos vamos de aquí para acá. Ojo, acá como que se me trabó, entonces lo voy a poner de nuevo o oh, tres puntos, arco, primer punto, segundo punto más o menos en esta dirección. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero en esta otra y con una ligera carga hacia este lado. Voy a hacer estos dos arcos tangentes primero que nada. Ya saben, seleccionando la tecla de control sostenido y... y dándole clic a las dos características. Las volvemos tangentes, la volvemos acá un radio de 125 milímetros y el otro radio lo ponemos de 418 milímetros. El otro radio lo ponemos de 418 milímetros. entonces quitamos este y ponemos este otro radio, 418 milímetros. Listo, ya los tenemos por acá. Nuevamente necesito checar esto y veo que otra vez están desconectados de la posición donde yo quiero. Entonces, los pongo y los hago coincidentes. Y del otro lado también veo que están separados y los hago coincidentes. Giré, repito nuevamente un poco. La... Eh, Edito, operación, giro un poquito para poderlo ver y nuevamente con control sostenido me voy a estos puntos para hacerlos coincidentes. Ya que los hice coincidentes me voy al plano top y voy a ver, perdón por eh, a lo mejor el golpeteo que hice del sonido y ya está el perfil de croquis realizado. Déjenme verlo. Voy a tratar de checar porque está algún grado de libertad por ahí. Mm, ya, podemos alinear este centro con esta característica y lo podemos hacer, no sé si coincidente o perforar, ¿no? A ver si quitamos este. No, perforación no es. Es coincidente. Para que se ponga el grado de libertad cerrado. ¿Sí? Ya tenemos, observan, este... Este grado de libertad. Ya tenemos colocados nuestros dos bosquejos. Y nos falta un tercer bosquejo. Ese tercer bosquejo lo voy a hacer de croquis. En el plano que está a la mitad, que es el plano vista lateral. Ya que lo tengo el plano vista lateral, voy a ocultar el plano anterior y me voy a ir a un arco de tres puntos. Ese arco de tres puntos lo voy a poner más o menos por acá y lo voy a meter para acá. El arco como tal tiene un radio de 235 milímetros. 235 milímetros vamos a ponérselo pónselo por ahí 235 milímetros ya que estamos dentro de esos 235 milímetros es importante hacer el contacto ¿no? este punto va a intersectar o va a perforar esta línea entonces con select seleccionamos el punto seleccionamos la línea y le ponemos perforar eso garantiza que están en contacto ya esos bosquejos y del otro lado hago lo mismo. ¿no? Este punto con esta línea pues va a ser un perforar para garantizar que ya estén colocados en su posición. Gire un poco para que pudiera yo seleccionar la curva y el punto con control sostenido y la opción de restricción de perforar. Una vez que tenemos ya terminado estos perfiles de croquis, pues nos vamos a ir a la opción de eh, usar lo que es, eh, pues ya tienes la opción para poder modelar, no en este caso podríamos usar date cuenta, podemos verlo y nos vamos a operaciones y podemos usar en esta ocasión eh, la opción de, bueno, ya me salí de los croquis. Tenemos eh, la opción de, de usar el recubrir, ¿no? Una de las opciones que usar es el recubrir y vamos a ver si con esta opción de recubrir podemos hacer esta posibilidad de trabajo, ¿no? Cómo lo podemos hacer con recubrir, ¿sí? Y a lo mejor podemos poner este croquis seleccionándolo y luego este croquis también seleccionándolo y luego ir poniendo las curvas guía, ¿no? La primera curva guía será esta, la segunda curva guía será esta, y la tercera curva guía será esta que tenemos acá. Y ya automáticamente nos deja hacer el objeto. Y este es el objeto que hemos realizado. Eh, y con el cual nos permitimos trabajar eh, con este objeto. Entonces, eh, tenemos esta posibilidad de hacerlo. Y una vez que ya tenemos los sólidos... Con la opción de recubrir, este, pues ya podemos hacer todo lo que, que conlleve, ¿no? Entonces, este, pues esa es la opción recubrir para que nosotros podamos generar este objeto. Vamos a hacer los redondeos respectivos a través de la opción de redondeo. Y los redondeos que nos marca el plano, si se fijan ustedes, son de... R15, ¿no? Radio 15 y Radio 25 algunos. Entonces, eh, vamos a ver. No me quedan muy claro cuál es cuál, pero pues vamos a hacerlos. Me está diciendo que hay de Radio 15, entonces, y estoy asumiendo que este tiene Radio 15, que el de esta vuelta tiene Radio 15. Son dos de 15. No es cierto, esos dos son de 25, porque son los que están atrás. Le doy a aceptar. Al frente no hay un redondeo como tal, pero sí acá, en esta sección hay un redondeo. Y el redondeo que está marcando es... Ah, ya ya entendí. Uno, dos, dos redondeos. No veo el tercer redondeo donde está, pero vamos a ponerle un redondeo aquí. El redondeo que va ahí lo voy a marcar con la opción de 15. Y sí, ahí están los tres redondeos, que son las tres esquinas que tenemos. Le ponemos 15 de redondeo y ya que estamos dentro de esa eh, opción de redondeos le damos a aceptar y tenemos ya prácticamente hecho nuestro objeto le pondríamos ahora el vaciado seleccionamos caras de vaciado que son estas dos y le ponemos los parámetros de vaciado que son 3 milímetros de espesor. Y automáticamente nos genera nuestra carcasa o recubierta de algún objeto en particular, ¿no? Y, y con eso... Tenemos ya lista nuestra sección o nuestro aprendizaje de esta lección que fue el recubrir con diferentes sketches y diferentes guías que me permiten construir el objeto como tal. Si tuviste alguna duda, coméntamela por, por YouTube y dale like al canal, dale un, un dedito hacia arriba si te gustó el, el ejercicio, un dedito hacia abajo si no y... Ponme ejercicios que quieras que desarrollemos dentro del canal. Te mando un saludo y nos vemos en la próxima. Un saludo y nos vemos en la próxima.